¡Saludos! Bueno, hoy toca arreglar este invernadero. Ya veis, está un poco desguazado. Lo utilizamos hace tiempo para sembrar semillas, hacer esquejes, es con este material. Como veis es un geotextil que se pone para proteger los limoneros y los cítricos en invierno. Pero bueno, con el sol y la lluvia se ha ido deteriorando muchísimo. Lo que vamos a hacer es quitar todos estos tiestos, Arreglar un poco la estructura, poner un nuevo plástico, luego os lo enseño, es un plástico, no es completamente transparente, tampoco queremos que se quemen, o sea, tiene que pasar la luz, pero que sea una especie de, de semisombra, el plástico con cierta opacidad, para que las plantas no sufran tanto que la temperatura exterior tampoco sea el cambio tan brusco de tal manera que el plástico pues amortigüe todas esas bajadas de temperatura. Vamos a ir poco a poco limpiando todo esto, ¿Sí? son esquejes que estoy haciendo de, en este caso son salvias, es una salvia roja, luego estos son tanacetos, tanacetos se utiliza mucho para el tema de los polinizadores <coughs> y luego también se poda y se echa al lado de las plantas productivas, en este caso. Y esta sería una planta funcional. ¿sí? Una planta melífera, una planta que, que es vivaz. Ya veis, genera nuevos retoños muy rápido. Tiene unas flores preciosas, medicinal. Yo la utilizo más para proteger y acompañar a plantas productivas. Vamos allá. Bueno, ya veis esto ha sido todo, como habéis visto, es, ha sido un trabajo sencillo, este plástico ya lo tenía de anteriores trabajos, lo he, lo he intentado reciclar, como veis no es gran cosa, pero sí que entra, aunque sea dos bandejas de alveolos, entran varios tiestos de, de esquejes, por ahora me saca del apuro. Sé que hay cosas más grandes, sé que venden cosas, el hacerlas tú mismo pues tiene su gracia. Bueno, espero que me dure aunque sea un par de años y iréis viendo la evolución también. Hasta otra, cuidaros mucho.